por eso nos sentimos decepcionados y le ha dado más fuerza a los movimientos de, de, esto, de estas comunidades. Bueno, ya pensamos que el gobernador no va a ser más llamado a reuniones, porque como ya ha fallado dos veces, a lo mejor ya no va a llamar más a reuniones. Ya lo, lo que se espera es la huelga. Bueno, en esta reunión lo que ha pasado es que nos sentimos humillados, nos sentimos completamente eh,